Bueno, los saludamos con mucho gusto a todos. El doctor César Cruz ha sido tan amable de darnos este tiempo para platicarnos sobre un anuncio importante. Yo le agradezco en todo lo que vale al doctor Cruz, entendiendo su agenda complicada que nos haya permitido invitarlo a que no solo a nosotros nos comunique lo que en días pasados nos informó, sino que lo haga extensivo a la comunidad de enfermedades raras. Le doy la palabra al doctor Cruz Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es para mí un, un honor y un gran gusto poder dirigirme el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente al licenciado David Peña la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y como siempre, eh, dar mi más amplio reconocimiento a su labor realizada a lo largo de todos estos años en favor de los pacientes con enfermedades raras. Y a todos los miembros de la sociedad civil, de la comunidad de enfermedades raras, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes el día de hoy. Eh, en días pasados tuve la gran fortuna de tener una reunión con el licenciado David Peña y le comentábamos algunos elementos que... Eh, voy a permitir eh, resumir para todos ustedes. Y él me, me hizo la amable propuesta de podérselos comunicar a todos ustedes, situación que agradezco profundamente en todo lo que vale el gesto y la oportunidad de poder hablar y que este mensaje se haga extensivo. Eh, quiero decirles básicamente lo siguiente. La, la comunidad, las enfermedades raras, pues constituyen un grupo heterogéneo de padecimientos cuya eh, situación en común... Es una baja incidencia y prevalencia. Sin embargo, son un importante problema de salud pública que debe ser atendido. Yo siempre he dicho los pacientes con enfermedades raras no solo merecen ser escuchados, merecen ser atendidos y ese es un compromiso que el Estado mexicano tiene. Se han venido dando en los últimos años importantes avances en el tratamiento y en el reconocimiento, manejo diagnóstico de pacientes con enfermedades raras. Eh, desde el año 2017 se creó la Comisión para el Análisis, Evaluación y Registro de Enfermedades Raras, que es un gran avance porque logra de manera multidisciplinaria unir a todas las instituciones que forman el sector público en salud y también instituciones de la academia e instituciones de la sociedad civil para poder participar en la toma de decisiones en ese momento en el año 2017 en una primera reunión se reconocieron 14 enfermedades eh, como eh, enfermedades raras para publicarse en un listado posteriormente en el año 2018 se publicaron otras más para llegar a 20 que son las que en la actualidad se tienen en un listado dentro de las enfermedades que reconoció esta comisión que forma parte del consejo de salubridad general el contexto y las situaciones que rodearon el, el, el, el, el listado de estas enfermedades, pues es un contexto que se presentó en, en ese momento y que dio origen a esto. Estamos conscientes, pues, que estas eh, este, este listado es a todas luces insuficiente. Hay muchas enfermedades que se han eh, se han visto, se tratan eh, y que necesitan estar también en este listado a fin de poder atender las enfermedades que se presentan, porque es un compromiso del Estado el conseguir precisamente la atención de estas enfermedades. Cuando se creó esta comisión y precisamente en el texto del acuerdo de creación de esta comisión y en el nombre de esta comisión, se habla de el análisis y registro de enfermedades raras. Uno de las herramientas más importantes para la toma de decisiones es precisamente la información. La adecuada información permite el análisis y planeación para una toma de decisiones adecuada que impacte y que alcance los objetivos para los cuales fue eh, planear. El registro de enfermedades raras se empezó a planear desde el año 2017, cuando se creó la comisión. Sin embargo, y hasta el momento actual, pues no se ha podido dar un avance significativo dentro de este registro. Justo es reconocer también que este año y esta situación que estamos viviendo desde hace unos meses fue una situación totalmente inédita para la humanidad. Nos encontramos ante uno de los problemas de salud pública más importantes de la historia de la humanidad, sin precedentes. Tenemos el precedente de la, de la famosa gripe de influencia española del 1900, pero evidentemente la población y las condiciones ahorita son mucho muy diferentes y motivaron una pandemia que de la cual todavía estamos sufriendo muchos de los estragos. Es importante decir eso porque la pandemia cambió muchas situaciones, situaciones inéditas demandan soluciones inéditas porque pues, finalmente tenemos que seguir, la vida sigue a pesar de que día a día y todavía es frecuente encontrarnos muchos pacientes que han sido aquejados por esta enfermedad, va avanzando el programa de vacunación y van tratando de hacerse de pie a esto, pero aún tenemos que mantener medidas de sana distancia, tenemos que mantener los cuidados adecuados porque la enfermedad no ha sido derrotada. A pesar de que se han dado avances significativos en toda la humanidad, pues tenemos que seguir todavía en eso, pero estamos conscientes también. Que la, la vida sigue, que las enfermedades crónico-degenerativas siguen, que los pacientes que tienen este tipo de enfermedad siguen enfermos, que los pacientes, por supuesto, con enfermedades raras, también siguen enfermos y tenemos que darles atención en estas épocas. Es por ello, entonces, que ha surgido una iniciativa de parte del de Consejo de Salubridad General para ir avanzando en la consecución del registro. Y es precisamente la realización del de primer gran censo nacional de pacientes con enfermedades raras. El censo será la base, serán los cimientos, será el andamiaje para la eh, consecución y la creación del registro de enfermedades raras. En este censo vamos a censar de, a los pacientes con enfermedades raras, pero también vamos a censar a las enfermedades que se atienden en nuestro país. Y es un rubro de relevante importancia que va a enriquecer de manera eh, fundamental el listado que nosotros tenemos. Sabemos, pues, que existen en el mundo, en algunas eh, bases de datos hay más de 7 mil, en otros se habla de más de 14.000 mil, y en otros se habla de más de 60.000 mil enfermedades raras. Pero la solución no es agarrar ese listado de las 60 mil y transcribirlo y decirlo, bueno, ahora ya están todas aquí. Eh, porque finalmente la idea es, saber cuáles son, cuáles están atendiendo. Y por eso, para esta recolección de información, nosotros hemos empezado ya con el análisis de las enfermedades que son atendidas en las instituciones. Estamos ya trabajando de manera cercana con las instituciones que atienden a enfermedades raras públicas y privadas y también con la, industria, la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria Farmacéutica, por sus siglas AMIF, para conocer los eh, laboratorios que producen medicamentos denominados drogas huérfanas para la atención de pacientes con enfermedades raras. Estamos también elaborando un listado de estas enfermedades que las instituciones nos han reportado su atención. Hemos consultado, entre otras, al Instituto Nacional de Pediatría, al Hospital Infantil Federico Gómez, al Instituto Nacional de Nutrición, al eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Siglo 21, del Hospital del Centro Médico La Raza, de los hospitales del Centro Médico de Occidente, hemos consultado al Centro de Investigaciones Biológicas de Occidente, el CIBO, que está en el en el Centro Médico de Occidente, hemos investigado también a el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISTE, a través de sus diferentes unidades hospitalarias, hemos consultado a los servicios de salud de petróleos mexicanos, hemos consultado los servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos consultado también a la Secretaría de Marina y a las instituciones privadas como el Grupo Ángeles, el Grupo Star Médica, el Grupo cristos Muguerza y demás hospitales, para que todos ellos nos reporten las enfermedades que han atendido y poder establecer un listado cercano a lo que se acerque a la realidad. Ahora, también, y por eso agradezco infinitamente la oportunidad al licenciado David Peña. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil y de los pacientes con enfermedades raras para que se puedan registrar en este censo. Ya tenemos algunas enfermedades, decía, comentaba con... Estamos, no, no cerramos el cómputo porque todavía seguimos en, en esta etapa de, de evaluación, pero ya llevamos más de 400 enfermedades que se atienden en México. No sé si ese va a ser el número final porque todavía no lo cerramos, pero ya tenemos un número de los que hemos ido recolectando con esos. Y necesitamos su apoyo porque ahorita en las condiciones en las que nos encontramos todavía no es posible hacer los censos de manera tradicional, que vaya un encuestador a buscar a la gente no se puede por las cuestiones pandémicas pero no podemos estar esperando a, a que las condiciones bajen para empezar a hacer nuestro trabajo, tenemos que hacerlo y aprovechando pues de este tipo de estructuras y este tipo de canales de comunicación queremos hacer un censo que se pueda hacer un registro, un autoregistro que el paciente se pueda registrar a través de una plataforma que va a ser elaborada ex Exprofeso. Esa plataforma va a ser primero probada y vamos a hacer una prueba piloto antes de lanzarla a la población general para ver que efectivamente funcione, que efectivamente sirva y que el paciente se pueda registrar. Van a, en esa plataforma eh, no van a haber eh, datos personales ni cuestiones que puedan poner en peligro la integridad de los pacientes que ahí se van a registrar, sino nada más la enfermedad que padecen, la institución en la que se encuentran y eh, qué tipo de atención se, se recibe, porque esa va a ser la base después de un registro. Se me ha preguntado muchas veces algunas diferencias entre censo y registro y yo ap apelo a las definiciones que dan los demoscopistas, los expertos en este tipo de instrumentos. El censo siempre es una fotografía de lo que está pasando, pero las fotografías tienen la característica que capturan un momento en particular. Y nos dan la información. El censo de población y vivienda de 2010 nos da la información de cómo estábamos en el 2010 en México. El censo que acaba de pasar en el 2020 nos da la información de lo que estaba. Pero el registro tiene que tener la capacidad de actualizarse en tiempo real. El registro es continuo, es mucho más que un censo. El censo se va a hacer en esta ocasión para que sea la base del registro, pero el registro se va a ir actualizando día con día en tiempo real para saber cómo están los pacientes en tiempo real de las diferentes enfermedades. Pero no queremos que el registro se haga solo con las 20 enfermedades que están listadas, sino con las enfermedades que tienen atención en nuestro país. Por eso les digo que es muy importante la participación de todos ustedes ante la imposibilidad pandémica de que cada uno de nosotros vaya a buscar a los pacientes con enfermedades raras, apelamos a que puedan llegar a través de estos instrumentos. La eh, forma de inscripción a este censo va a ser a, través, debe ser a través de una plataforma, de una aplicación que se va a poder también registrarse a través de un celular. Entiendo que todos los instrumentos pueden tener virtudes y defectos. Y que si esperamos a tener el censo perfecto para que sea el único que no tenga ningún defecto, pues podemos esperar los siguientes 100 años y a lo mejor nunca lo conseguimos. Pero podemos tener un instrumento muy aproximado a lo que la realidad nos está marcando y por eso queremos hacerlo y por eso apelamos. el censo no va a poder funcionar si ustedes no nos ayudan a registrarse. Va a haber también facilidades para un registro en bloque, si alguna asociación tiene varios pacientes y quiere registrarlos a todos, o va a haber la posibilidad de que los pacientes se registren solos. Sabemos que es imposible, como si ustedes nos dicen, ¿cómo fue el censo del 2020 que hizo el Inegi? Bueno, pues el censo tuvo ciertas condiciones, ahora en pandemia no podían visitar, no podían ir y fue pues un censo un poco híbrido, pero un alto grado de confiabilidad de acuerdo a los instrumentos eh, estadísticos a los que fue sometido. Igualito va a pasar con este censo, sabemos que habrá gente que no se podrá registrar por diversas razones, pero eso va a pasar sea cual sea el instrumento que empleemos. Entonces, es importante pues tener un, una, un área de trabajo que nos permita realizar y llevar a efecto eso. El censo se, va, se realizará en fecha próxima les comunicaremos con oportunidad a toda la sociedad cómo se va a hacer, en qué plataforma se va a anexar. Va a ser completamente gratuito, no va a tener ningún tipo de costo y van a poder anexarse y cómo y cuáles son las instrucciones para anexarse. Como les digo, no va a haber ningún tipo de dato personal que ponga en riesgo la integridad de los pacientes, sino es muy importante contarlos porque de esa manera vamos a poder planificar el registro y planificar otras muchas cosas. Es una oportunidad que se nos da por primera vez para realmente saber cuántos hay y dónde están y cómo son y de qué están enfermos bajo una fuente fidedigna y real, que es los pacientes. Ya existen grandes esfuerzos realizados, la federación es un ejemplo, de esfuerzos que han realizado para eh, algunos padecimientos y una información muy útil. Pero estamos a todos para que este registro sea lo más fidedigno posible y lo más eh, valioso posible para permitir la planeación y la adecuada toma de decisiones. Espero pues la participación de todos ustedes, como les repito, en breve este instrumento será ya puesto a consideración para la elaboración de una prueba piloto y una vez que pase la prueba piloto y que esté lo más cercano a la óptimo, será puesto a consideración de la sociedad en su conjunto para que nos ayuden en esta participación y se dará a través de la, se, se difundirá a través de todos los instrumentos con los que cuente el Consejo de Salubridad a, a la mano para que todos lo vean y todos los interesados puedan participar dentro de él. La idea es que antes de que acabe este año esté concluido el, el este ejercicio eh, poblacional y que pueda servir. Como les digo, sentar la base para un adecuado registro y para la toma de decisiones, porque finalmente la información que aquí obtengamos va a ser muy útil para la planeación de los siguientes años y va a continuar a través de ser un instrumento transseccional. o sea, no, no, no va a acabarse cuando acabe este gobierno, sino va a continuar y va a ser un compromiso de las siguientes administraciones, pues seguirlo actualizando, manteniendo y llevándolo a buen puerto. Sin embargo, tenemos que empezar y si no empezamos, cada vez se nos acaba el tiempo para empezar y tenemos que empezar en algún momento. Y como siempre he dicho, el, el primer eh, o un gran viaje empieza con los primeros pasos y tenemos que dar estos pasos para consolidarlo. Bien, es cuánto tengo que que decirles nuevamente agradezco en todo lo que vale el apoyo que, que nos han dado siempre al licenciado David Peña y a todo su equipo, muchas gracias por este apoyo y a todos ustedes los que me están oyendo, de verdad les, les pido que nos ayuden para que este censo sea fidedigno, sea real, recoja información útil y nos permita planificar mejor la atención que todos ustedes merecen. Eh, nuevamente, muchas gracias y les deseo una excelente tarde a todos. Muchas gracias, César. Un hombre de las instituciones, que es un caballero de la salud. Te agradezco mucho, mucho. Tú eres un amigo muy estimado de parte de toda nuestra comunidad. Y por supuesto, esto que acabas de decir, construye de manera rotunda un centro de gravedad poderoso que al tiempo va a tener resultados que nos van a permitir no solo entender bien el asunto de las enfermedades raras en México, sino darles la atención que requieren. A todos los que nos escucharon y vieron, el doctor ha sido tan amable de permitirnos grabar esta intervención. La vamos a estar poniendo en las redes para que ustedes, los que no pudieron, la escuchen. Y los que la escucharon, la transmitan a otros para que también se enteren de lo que aquí se dijo. César, estimadísimo amigo, muchas gracias por ser parte de este absoluto ejercicio de comunicación que es vital para que todos estemos en la misma frecuencia. Les agradezco a todos su presencia. Por esta ocasión no va a haber preguntas ni respuestas porque el doctor nos regaló este tiempo en su apretada agenda, pero ya tendremos oportunidad de seguir trabajando en ejercicios como este para que de vez en vez el doctor y otras personalidades de, la, de, de las instituciones de salud nos puedan compartir lo que ellos entiendan como apropiado. Muchas gracias César, queridísimo amigo. Gracias a todos ustedes por escucharnos.